Chicos, ha llegado el día de la skin más exclusiva, más esperada, la skin del soldado calavera. Muy buenas a todos chavales. ¿Muy? Yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite. Hoy, chicos, como os acabo de comentar, la skin del Skull Trooper ha vuelto a la tienda de Fortnite. Eso es bueno para unos, eso es malo para otros. Pues es que, chicos, hoy no vamos a comentar esto, sino que vamos a ver cómo se desbloquea esta mochila del fantasma, del portal de fantasma. Que tanto estábamos esperando. Ya lo habíamos comentado en vídeos pasados: que es que no se sabía cuándo iba a salir esta skin o esta mochila. Pues es que hoy os voy a enseñar cómo conseguirla gratis. Si tenemos esta skin del soldado Calavera, porque es que lógicamente Son eh, los desafíos del soldado Calavera para conseguir esta mochila Gratis en Fortnite Así que chicos, antes de que sigamos con el vídeo Simplemente os voy a comentar que es que Estamos haciendo un sorteo de mil pavos Para Fortnite Si queréis participar, los requisitos los tenéis En pantalla, básicamente Estar suscritos al canal, pegarle un buen Like al vídeo, seguirme por Twitter e Instagram Parar la imagen un poquito Y es que podéis irlos completando estos Requisitos. Entonces chicos, vamos a comenzar con el vídeo ¿Cómo se desbloquea la mochila de la skin del Skull Trooper? Para empezar chicos, si ahora mismo nos fijamos en la tienda Vemos que no tenemos nada gratis o nada para poder comprar Como es esta especie de mochila De hecho, si nos metemos en el Soldado Calavera Lo único que nos aparecerían serían los estilos desbloqueables Que básicamente en el Soldado Calavera pues sería un estilo Que sería el normal, el de toda la vida del Soldado Calavera Y otro que es iluminado como si fuera de a Halloween, una vez nos hemos comprado la skin del soldado caravera, nos va a aparecer en la sección de desafíos nuestros desafíos del soldado calavera, para conseguir esta mochila del portal fantasma tendríamos que completar los 5 desafíos que nos aparecen en las skin, los 5 desafíos exclusivos del soldado caravera. entonces para empezar el primer desafío sería completar 7 desafíos diarios, yo tengo ahora mismo la suerte de que es que he ido acumulando un poquito los desafíos, no los he ido haciendo y por eso ahora mismo podría completar 3 ¿Eh? o 4 de golpe, después continuaríamos con Juega partidas, 50 Partidas, bueno, estos dos desafíos En total nos darían 2000 de experiencia Pero es que tenemos que jugar 50 partidas Esto eh, mínimo, mínimo, mínimo Es que tardamos una, dos horas Y es que son 50 partidas Después tendríamos juega partidas con una Eliminación mínimo, yo creo que Esto es muy simple y son 14 Partidas, que bueno, esto de juega partidas Y la eliminación, pues es que te lo puedes Ir haciendo a la vez, registra 10 cofres en una misma partida, este desafío pensaba yo que era más fácil pero es que ahora mismo viéndolo eh, creo que es bastante difícil porque es que había una misión que creo que me acuerdo que es que eran registra 7 cofres en la misma partida y es que ya me costó ese desafío entonces 10 cofres en la misma partida y por último inflige daño a oponentes en una misma partida 1000 de daño que oye te, es que esto te lo sacas nada más caer en tilted tower o en cualquier ciudad, es que son 1000 de daño es que es, este desafío es bastante bastante sencillo, Ahora mismo por los comentarios qué nombre Tiene este baile que estamos haciendo ahora mismo Con el soldado caravera y es que El que lo acierte se va a llevar un corazón Por los comentarios, el más rápido se va a llevar El corazón, entonces chicos Ahora os voy a dejar un mejores momentos Con esta skin del soldado caravera bueno chicos es que estoy flipando de tener Esta skin es mi mano ya, es que Tanto tiempo pensando en conseguir esta skin Y es que ya la tenemos y este pico que es Bastante tocho y suena muy muy Parecido a la guadaña que habían Sacado con esta skin del Skull Trooper en la Pasa, me veo con fuerza, me veo con ganas. Yo creo que podríamos caer aquí mismo, en Ciudad Comercio. A ver, un arma por aquí cerca, pistola, mini. Me tomo los minis. Vamos a seguir por estos chavales que se están dando ahora mismo. A ver, a ver qué habrá por aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. Ah, que hay un cofre aquí. No puede ser, no puede ser que lo mate así. <risa> Pero, ¿cómo? ¿Cómo he echa eso de una bala? Eh, chicos, yo cada día es que estoy flipando más en Fortnite. Ojo, lascar, ojo, lascar. Poca broma, poca broma, que esta partida pinta muy bien, eh. Vamos a ver si pillamos alguno por aquí. Y aquí hay gente, aquí hay gente. Vamos para allá, vamos para allá. Una manzanita, una manzanita, no viene mal nunca. Tenemos uno por aquí. Ah, que esto me mata Pues no, pues no, oye Que me ha dejado otra vez a 17 de vida Voy a subir por aquí Para tener un poquito más de visión y de altura Estoy cieguísimo, es que ni lo he visto Recordad chicos, si queréis un saludo y aparecer En la pantalla final de los vídeos Pues es que tenéis que seguirme por Instagram Las personas que me sigan por Instagram Poco a poco las iré poniendo en pantalla Que en mi Instagram lo tenéis en la descripción ¡Pan, truco!